A preguntar, ¿a la pregunta final 115, sí, seguime porque es más fácil te muestro que, que andar diciendo, viste, que acá es un poco que te perdés, sí, seguime, pasa, pasa, sí, Por acá, vení, pasa tranqui, ay, te manchaste la camisa, hey, Martita, ¿cómo va? Ajá, la espalda, ahí, estas escaleras son tremendas, guarda, vamos, ¿verdad? ¿Qué haces, Luis? Hey, pasame la receta de los garbanzos, no te cuelgues, ya estamos, eh, guarda con eso que se te derrite el pie. Eh, ah, me llamo el amor de mi vida. Aguanta un segundo. A ver. Sí. Amor. En serio. Ganamos. No vimos el...